Amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta hora quiero compartirles un testimonio por la gracia de Dios Padre de nuestra hermanita Luisa Fernanda, que ella había venido eh, siendo atormentada por, por, por unos demonios. Ella no podía dormir porque había sombra, había a un hombre allí que no la daba a dormir, llegaba por la noche y la asustaba. Entonces la tía... Eh, supo que, que aquí había una iglesia eh, de poder que hacía milagros entonces se contactó con el pastor Nelson Solís y luego el pastor Nelson fue a orar por ella con el, pa con el pañuelo de nuestro pastor principal y luego ella fue liberada y ya ella le da gracias a Dios la tía también le dan gracias a Dios porque ella ya puede dormir tranquila ya fue liberada y, y, y ya ella está viniendo a la iglesia ya lleva un mes Bienvenido a la iglesia y a nuestra hermanita Luisa Fernanda para la gloria de Dios y por el gran poder que Dios le ha dado a nuestro pastor principal eh, Le damos muchas gracias al Señor. Este es nuestro testimonio, hermano. Gracias.